Bien, Blockers, pues ya hemos llegado aquí a la convención de juguetes en San Nicolás de los Garza. Expo Toys del Ayer. Dos. Con el maestro Hugo. Qué vino. Vamos a ver. ¿Pero qué andamos? Esperamos que venga más grasa. ¿eh? Sí. Ahí estamos, nos esperamos. Muchas desbarde. Ah, ahí tengo yo el marcado uno de... Thanos, que está así con el guante, sí. Pero tengo las carreras enmarcadas. Bien, Blockers, espero les haya gustado el video. Esto fue todo. Ahí me dejan en los comentarios qué opinan. Blockers, ¡cambio y fuera!